La estimulación sensorial intraoral es una estrategia indispensable para el manejo de la intervención. Para desarrollarla, se debe tener en cuenta distintos puntos a nivel intraoral. En primera instancia, la lengua, a la que se le estimula con sabores. Posteriormente, las mejillas, el paladar óseo y, por último, el paladar blando, a quienes se les estimula con texturas o temperaturas.